Bueno, hoy vamos a trabajar sobre el abordaje en cartografía social. Lo que vamos a poder empezar a pensar es en cómo eh, trazar un taller de cartografía social. Y como, bueno, hemos trabajado anteriormente, la idea tiene que ver sobre todo con que es un proceso implicado. Ese proceso implicado nos obliga a... Eh, en dispositivos en permanente contacto con el otro, con organizaciones, con este, grupos que estén interesados en intervenir o en trabajar sobre el territorio con otros sujetos y con sus intereses, ¿no? Entonces, eh, hay algo que a nosotros nos importa mucho siempre a la hora de trabajar, es en pensar en el dispositivo. ¿Qué es el dispositivo? El dispositivo es el mecanismo que va a hacer finalmente funcionar el taller de cartografía social, es el abordaje integral que nos va a permitir, coplanificado con, con, con la organización que esté eh, intentando realizar un taller, es decir, por ejemplo, una escuela, eh, una organización social, barrial, eh, una organización en un pueblo, en fin, eh, quienes traen una problemática, una inquietud, eh, un objetivo a trabajar. Ese objetivo puede estar pensado desde hace mucho tiempo, puede venir eh, siendo de alguna manera tratado con cierta cantidad de, de meses, de, de años de trabajo, con otras metodologías, con otras movilizaciones. Lo que tenemos que hacer de alguna manera es convertir esa problemática en un objetivo a cartografiar. Eso pueden ver un poco en el libro de teoría y método de cartografía social y en el cuadernillo del manual para escuelas y organizaciones sociales, en donde el, tanto el dispositivo como lo que vamos a ver más adelante, el derrotero, están especificados al detalle. La idea es que ese objetivo a cartografiar, como por ejemplo podría ser... Bueno, vamos a cartografiar las problemáticas ambientales de una determinada localidad eh, a partir del trabajo con jóvenes. Ese objetivo tiene que transformarse posteriormente en un objetivo cartografiable, que vamos a ver en el derrotero. Tenemos que definir también con quiénes vamos a trabajar, qué edades, si vamos a mezclar... Este, a los sujetos en el momento de hacer el taller por diferentes edades o vamos a hacerlos trabajar separadamente en qué espacio físico lo vamos a hacer todo eso vamos a ir coplanificándolo con eh, los interesados en realizar el taller eh, la idea no es que nosotros como grupo organizador o como coordinadores de alguna manera del taller de cartografía social, organicemos el dispositivo, sino que esto vayamos lo haciendo con los interesados en trabajar en el territorio del territorio. Eso nos va a permitir intercambiar las nociones, intereses, abordar la experiencia y ya empezar un proceso productivo para pensar el territorio implicado, ¿no es cierto? Eh, bueno, otra cuestión tiene que ver... con con dos elementos que son fundantes de esta manera de trabajar en cartografía social gaúcha que tienen que ver con dos cuestiones. La primera es trabajar en el suelo y la segunda es sobre una hoja en blanco. Esto no quita que eh, no podamos hacerlo sobre un mapa eh, base preconstruido o en una mesa. Eh, nosotros recomendamos y argumentamos que el trabajo en el suelo propicia un principio de horizontalidad en la práctica que permite también observar otros procesos grupales corporales, de adaptación, de intercambio y conflicto. Y eh, la hoja en blanco también nos va a ayudar a profundizar en el trabajo creativo, a alejarnos del calco, a romper con la noción de mapa tradicional... Y a incorporar otras discusiones al mapa como texto, que a veces no tienen que ver explícitamente con el signo cartográfico. Es decir, otras cosas, eh, vínculos, relaciones, eh, nociones de dimensiones, límites, que el mapa tradicional podría importar como calco, eh, colocarlo dentro de un espacio a trabajar, que en este caso es la hoja, e involucrar una cierta censura a la posibilidad de... Eh, abertura de otras nociones, por ejemplo límites que no están en el mapa tradicional, conflictos que por supuesto no aparecen en un mapa tradicional, etc. ¿no? Entonces en eso la hoja en blanco es muy importante. En el próximo video vamos a ver eh, el derrotero y de qué se trata, cómo lo construimos y cómo se implementa.